En este vamos a ver de forma muy sencilla cómo activar el autorrespondedor. Iremos al botón de configuración, ver todos los ajustes y en la pestaña de general nos desplazamos hacia abajo y buscamos respuesta automática. Por defecto está desactivada, decimos que la activamos desde el día de hoy hasta indefinido o bien hasta la fecha que queramos indicar, por ejemplo, hasta el 2 de noviembre asunto, vacaciones, y aquí escribimos pues digo un mensaje para quien nos contacte durante esta fecha, bla bla bla bla bla bla bla bla, bla. Incluso aquí pues, podemos insertar un enlace, insertar una imagen y demás. Guardo los cambios y me va a aparecer aquí un aviso de que tengo configurado un autorrespondedor. con lo cual a partir de este momento cualquier correo que reciba automáticamente el sistema va a mandar un mensaje de respuesta con este mensaje. Podemos desactivarlo directamente de este botón o volviendo a la misma, a la misma pestaña en general y desactivándolo aquí.